Bueno, miren, lo que yo voy a presentar va a ser un enfoque muy diferente. Esa lámina que están viendo es una lámina que hicimos en 1996, cuando se presenta el programa de desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec por parte de Cedillo, hablando del megaproyecto del Istmo, se le llamó. Y entonces, el enfoque que le estamos dando desde es que es un proyecto altamente riesgoso para la soberanía nacional se está viendo mucho el enfoque ambiental que si lesiona, deteriora se está viendo mucho el enfoque de las pseudo consultas y los derechos de los pueblos pero lo que casi no se está viendo es el problema de la soberanía nacional la militarización y el riesgo hasta de una intervención extranjera como Panamá y eso es lo que vamos a tratar de enfocar rápidamente porque yo no sé cuántos sepan que el día 12 de julio el presidente electo López Obrador en una carta membretada y firmada le manda a Trump una carta personal muy amorosa muy ahí está la carta, muy amorosa, muy, muy amistosa, muy inteligente porque como era presidente electo pero todavía no era presidente de funciones no necesitaba permiso del senado porque esto hubiera necesitado permiso del Senado de la República para poder hablar a nombre del pueblo. Y aquí habla a nombre del pueblo, muy amistoso, pero en la página 3 y 4, que está aquí, dice vamos a sembrar un millón de hectáreas de árboles, vamos a hacer el Tren Maya. Y luego dice, también se creará un corredor económico y comercial en el Istmo de Tehuantepec,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 se aprovechará el petróleo, el agua, el gas, el viento y la electricidad de la región y se instalarán plantas para ensamblar piezas y fabricar artículos manufactureros toda esa franja del Istmo se convertirá en zona libre o franca es una carta a Trump y muy amistosa y firmada y entonces le está ofreciendo el Istmo de Tehuantepec a Trump pero no solo eso, lo que se nos olvida o no tenemos memoria es que este proyecto lo trae López Obrador en la cabeza desde, mil, desde el 2004 en el 2004 sacó este libro que está editado por Lijalda con 26 puntos y uno de los puntos era el megaproyecto del ritmo uno de los 26 puntos luego en la campaña del 2006 en esa campaña ya como presidente tuvo hasta un encuentro con el STL muy fuerte con otro. ...porque él plantea el megaproyecto del ritmo López Obrador... ...y en ese taleno lo acusa de traidor a la patria... ...en la otra campaña... ...luego, la del 2012... ...en su campaña 2012... ...AMLO presenta un proyecto de nación de 100 puntos... ...y el punto número 33... ...es el megaproyecto del ritmo... ...y luego... ...el 19 de mayo de 2011 en Juchitán, aquí estoy en Juchitán ya como candidato del PRD, donde López Obrador dice, afir, Manuel López Obrador afirmó que de llegar a la presidencia creará un corredor para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, con la finalidad de unir al Pacífico con el Atlántico, y generar fuentes de empleo y bienestar en las poblaciones de la región. Será la frontera que unirá Asia con la costa de Estados Unidos y se construirán diversas obras de Salina Cruz hasta Coatzacoalcos. Entre los proyectos que se desarrollarán en caso de triunfar en los comicios, destacó la construcción de una línea ferroviaria para el transporte de contenedores, dos puertos y la ampliación de la carretera que una esta parte del territorio nacional. O sea que lo trae en la. Cabeza, pero ¿cuál es lo que trae? ¿en qué consiste? porque simplemente lo anuncia como un trenecito y la gente allá piensa, en la región, pues que qué bueno que se está reviviendo el tren creen que se va a revivir el tren antiguo que, que corría de Cuacha a Salinas Cruz que era de gran beneficio para el pueblo pero no, este es un tren bala aquí está lo que consiste En lo que consiste, miren, este pobre bueno, primero la historia, este pobre pedacito Fíjense bien en cómo hay un solo corredor biogeográfico, fisiográfico, hay un solo pasillo. Para acá están montañas enormes, para acá montañas del sur. El único paso transsísmico es este, el corredor. Y sobre él van, sobre este paso van desde tiempos históricos. Primero los, los aztecas, los mexicas, de aquí están como conquistan. Por eso toda la costa... La costa de Oaxaca está lleno de pueblos con nombres náhuas: Niltepec, Metepec, Sanatepec, Capanatepec. Todo lo que termina en Pec es Cerro de Náhuatl. Es la conquista mexica que llevó, abrió los primer, el primer paso. Luego los zapotecos que llegaron y se aliaron con los, se aliaron con los aztecas y desplazaron a los chicos. Y a los ojos de Chimalapa los separaron. Pero bueno, luego viene una serie de acontecimientos históricos interesantes como que la, hay una competencia por apoderarse del Istmo de Tehuantepec entre los tres imperios el, el inglés que va en decadencia, el gringo que va en emergencia y el francés y pretenden todos pelearse por el canal, un canal en el Istmo de Tehuantepec o en el Istmo Centroamericano y finalmente pues gana Estados Unidos el canal de Panamá en 1914 pero antes ocurrieron dos tratados muy importantes el tratado Magleno-Campo que gracias a Estados Unidos nos pues, pasó lo que como el, en la Copa del Mundo pasada que gracias a un griego que metió algo en el último momento México pasó aquí pasó igual si no es porque el Senado de la República no aprueba el Senado de ellos no aprobó el McLean Campo de Juárez, de Benito Juárez. Fue el Senado norteamericano el que no aprobó, porque el Senado mexicano, Benito Juárez, Melchoro Campo, el presidente gringo, todavía habían aprobado menos el Senado norteamericano, dijo que no. Si no, el, el honroso Benito Juárez hubiera entregado el país, bueno, la franja central del país... Pero hay otro tratado anterior que casi nadie se acuerda ni conoce, que es el Tratado de la Mesilla. El Tratado Magleno Campos es el Tratado de 1859 y el de la Mesilla es de Santana. Es un tratado de Santana donde la fracción octava del Tratado de la Mesilla entrega el Istmo de Tehuatepec al gobierno norteamericano. Pero ese lo hizo Santana, por eso al, al McLean sí está muy sonado, porque lo hizo Juárez dio un sorprendente. Pero Santana ya había entregado el mismo al Tehuantepec con un tratado que estuvo vigente hasta que Lázaro Cárdenas se acordó y en 1937, el 13 de abril, deroga el tratado de la mesilla del presidente Cárdenas. Pero estaba entregado el mismo al gobierno gringo en ese tratado de 1853. Y luego finalmente vienen los proyectos como el Plan Alfa Omega de Echeverría de López, López Portillo, que le llamó el Plan Alfa Omega. Luego está el Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, de Ernesto Cedillo, de 1996, que le conocimos como el megaproyecto del Istmo. Ese se convirtió en el Plan Puebla-Panamá. Nada no más lo estiraron, lo agarraron y con el mismo eje del tren casísmico lo estiraron hasta Puebla y hasta Panamá. Fox. Luego Calderón lo redujo y le llamó Plan Mesoamérica, como acordeón lo traen, pero, pero el eje del acordeón es el, el tren Bala, porque es un, realmente es un canal seco lo que pretende. Luego Peña Nieto le llamó la zona económica del Istmo y finalmente... Ahora le llama tren interoceánico nada más así a lo general, en lo general, López Portillo, digo este López Observador, López Portillo menos un lápiz sí. Pero en qué consiste realmente el tren interoceánico? Pues el tren interoceánico, el López Observador consiste en un canal seco, un canal seco que compita con el de Panamá. No es un canal marítimo, es un canal seco con un tren bala un tren bala de carga que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz y que se tiene calculado con la ampliación de los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos, dragarlos, hacer un dragado, hacer un hablas lastigantesco, permitir los buques mercantiles y los buques petroleros para que entren y que en 10 horas se tenga cargado y descargado los barcos, en 10 horas con todo y carga y descarga de barcos cruzados. Pero no solo eso, acompañado de un corredor de industrias, un corredor de inversión a todo lo largo con la autopista. Más del tren bala una autopista y la inversión extranjera que promete aquí con maquiladoras, con armadoras automotrices, con la plantación. Y esto, esto ya, miren esto, les voy a decir que hagan un, un, un cotejo, este es el plan, el megaproyecto del Istmo de Cedillo que fue dado a conocer en el en el 96. Aquí tenemos el resumen ejecutivo. Y si van comparando lo que dice López Obrador, aquí están los fragmentos, con lo que dice el megaproyecto del mismo está idéntico. O sea, aquí habla de, de lo que une, lo que va a unir el Atlántico al Pacífico y la primera lámina del, del Plan Puebla Panamá es esta. Y luego dice el que va a abrir que va a abrir al petróleo, al agua, al viento, a la electricidad. El, megaproyecto, el mismo pone estas láminas, que son lo que él dice. Y luego, lo más grave, bueno, aquí están incluso cómo afecta en qué parte de Veracruz y Oaxaca van a mentir en qué. Pero para nosotros lo más grave es que esto ya trae hasta la ubicación en qué comunidades. Aquí están puestos en este plan, aquí está la franja y está puesto en dónde van a invertir qué cosa. Lo le llaman los proyectos detonadores. Están ubicados por municipio y por comunidad. Dónde haría minas, dónde habría eólica, donde habría armadoras. Están ubicados. Y esto afecta directamente 80 municipios, 31 de Veracruz, 49 de Oaxaca. Ahí están ubicados. Afecta a la zona más biodiversa del país, la región. Porque además de y Chimalabas, que es la, la selva más importante del país, pero el propio Istmo de Tehuantepec tiene una altísima diversidad biológica, enorme diversidad biológica por su ubicación geográfica. Afecta 11 pueblos indígenas diferentes. Aquí están hasta ubicados en donde quedan los 11 pueblos. Que son el Zapoteco, el Miquel, el Náhuatl. Soque, Popoluca, Soque, Chimalapa, Chinateco, Mixteco, Icot, Chochoco y hasta Sotil, porque hay Sotziles allá adentro, en esa región. Y aquí es donde nosotros nos vamos al problema actual, o sea, hay que denunciarlo, no solo porque viola los derechos indígenas, los viola, no solo porque esas falsas consultas son una burla, es que esto exige un referéndum nacional en base al artículo 35 de la Constitución, porque esto va a afectar lo mismo a, a los pobladores de Baja California, como que los de Chiapas, como que los de Yucatán, afecta a la nación, es en la entrega de la nación. Imagínense, ¿quién recuerda lo de Panamá cuando Omar, con Torrijos y Carter llegan a un acuerdo? Pero entra Bush? El acuerdo era que el canal de Panamá pasaba a Panamá, a manos de Panamá, y Bush dijo, ni chicles, ¿y qué hizo? Para denunciar el control. Invadió. Invadió con marines y agarró a Noriega con el pretexto de ser narco, que todavía está ahí en el bote. Pero invadió, entonces, con la Guardia Nacional, que ayer se aprobó y que hoy sale ya publicada. Y me extraña que no estamos haciendo nada por denunciar a la Guardia Nacional. Una, un, un amparo colectivo, una medida colectiva. Es la ley de seguridad que le rechazamos a, a Peña. Exacto. Es, es la ley de seguridad, pero peor, peor. Y no estamos haciendo nada como sociedad civil. Y este proyecto, más que violar los derechos indígenas, pone en riesgo al país. Y además, recuerden, es un muro sin tabiques. Esto es un muro sin tabiques. Y Trump, por eso está feliz, porque él mismo lo dijo, López Obrador, en otra parte, que prometió 30 empleos para los indocumentados centroamericanos Uy, y, mismo Pepe, y con eso los para, y con la militarización los para. Esto es un muro sin tabiques para Trump. Y Trump está feliz porque los tabiques de 3.000 mil kilómetros de largo nunca se los va a probar el Senado, el gringo. Pero aquí pararlo con militares y con el riesgo de que nos invadan el país por toda la inversión extranjera que están proponiendo ahí, y el saqueo, esto exige un referéndum nacional, no solo la consulta a los pueblos indígenas bien hecha, sino además de la consulta a los pueblos de ahí, exige que todo el país sepa, conozca y diga si quiere o no quiere entregar la frontera. Esto es correr la frontera del país, claro, hasta claro. el mismo de Tehuantepec, es separar a México. Por eso ponemos esta figura del cerrote, porque esto es partir el país en dos, el megaproyecto de Lidia. Muchas gracias. <risa> Miren, esto no es nuevo, yo decía, esta lámina es del 96. Eh, hicimos un foro en 1998 en, el, en San Lázaro, denunciando el Istmo es Nuestro, y aquí firmaron un chorro. Muchos de los diputados de esa legislatura que eran perredistas, ahora están aplaudiendo lo contrario, y apoyaron la lucha contra el mismo Y entonces estamos haciendo un llamado, porque esto es la declaración que se hizo el Istmo es Nuestro en 1997, y si la leemos es la misma, es la misma exigencia ahorita, es la misma exigencia, pues tenemos que exigir que el Istmo es Nuestro. Es de los pueblos y del pueblo mexicano. Muchas gracias, Miguel Ángel.